Hola, hoy vamos a seguir con el tema de los animales. He hecho una pequeña búsqueda en las estadísticas de Google y he visto que mucha gente quiere, quiere dibujar tigres, así que vamos a hacer un tigre. En otro vídeo hacíamos un elefante y explicaba el sistema de, de empezar con una pelota y luego añadir detalles. Voy a utilizar el mismo sistema exacto. Pero eh, antes quiero recordar que tenemos que hacer una pequeña observación del animal que queremos dibujar. Por lo menos de de las características principales. Las características principales de un tigre, sobre todo, son las, las patas traseras las patas traseras que, bueno, que tienen una especie de rodilla invertida, va una rodilla hacia atrás, como si fuera, bueno, pues, un perro no sé de, de biología, supongo que hay muchos animales que tienen la rodilla así, pero como estoy haciendo el tigre, yo estoy observando el tigre. Las patas delanteras tienen también una característica, que es que el, el hombro como que va sobresaliendo en la espalda, que es muy típico en los felinos. Es la línea de la espalda, le sobresale así como un hueso del, del hombro y se va moviendo a medida que el... Que el que los felinos caminan, y es una característica muy clara de ellos. Luego, por supuesto, los colmillos. Y el hocico, típico bueno, típico de gato, que tendría como bueno, pues una forma de hocico. Una vez que tenemos la lista de las características que queremos conseguir, ya hemos cumplido... Lo que decía en otros vídeos, que es que dibujar es simplemente observar la realidad y reducirla eh, a lo más simple que podamos. Entonces voy a seguir el mismo procedimiento que para el elefante. Voy a hacer, en este caso, claro, el elefante es como más rechoncho y había hecho una bola como rechoncha. El tigre tiene un cuerpo más estilizado, por tanto voy a hacer una bola más estilizada. Voy a hacer una cosa así. Más estilizada. Entonces era solo la forma inicial para trabajar. Eh, el tigre va a requerir, como, como en la observación decía, que algunos huesos sobresalen y tal. Entonces va a requerir unos pocos cambios. Bueno, la cabeza pues tiene forma de cabeza. común, Pero claro, sobresale como un hocico. El hocico es una, puedo hacer una especie de rectángulo, ya le daré un poco más de perfil. Y luego voy a colocar dónde van a ir las patas. Las delanteras, bueno, tienen una forma como recta. Y decía que el hombro va a tener que sobresalir para marcar esa característica felino. Y podemos hacer esta otra pata como si una, una garra amenazante. Las patas de atrás, en una de las características que habíamos anotado, van a ser invertidas. Y la otra igual. Bueno, y luego van a tener una cola, claro. La cola la puede hacer con me de la gana. Bueno, pues vamos a empezar a hacer detalles entonces. Voy a empezar, por ejemplo, por esta pata. No quiero hacer un dibujo realista, recordemos que es un curso de dibujo fácil, hay que hacer las cosas lo más sencillas posibles. Las garras de de muchos, no sé si mamíferos o lo que sea. Los biólogos seguro que lo saben, yo no. Están formadas como por tres cojines con, con uñas. Entonces hacemos un cojín. Dos cojines y tres cojines. Les digo que por mucho que queramos dibujar fácil, siempre tenemos que observar. Dibujar es observar. Si no, nunca vamos a conseguir un buen dibujo. Luego, una vez que hayamos practicado, pues probablemente ya lo sepamos de memoria y no tenemos que observar más. Bueno, y con esta misma estructura voy a hacer el resto de las patas. Esta pata he dicho que la quería en esta posición, pues nada, la hago en esta posición lo mismo, un cojín, otro cojín y otro cojín. Una uña, otra uña y otra uña. Listo. Y las patas traseras pues también las quiero hacer sencillas. Simplemente tengo que respetar lo que había observado de que tienen así como una rodilla invertida. Y ya está, ahora lo mismo. Un cojín, otro cojín y otro cojín. Esta otra pata es exactamente lo mismo. Un cojín, otro cojín y otro cojín. Bueno, justo un poco la forma para que quede así como más... Más simétrica la otra. Listo. Ahora le voy a dar un poco forma al cuerpo. Bueno, esto no sé si es... Eh si es verdad o no, pero a mí me gusta hacer los animales pues con así como con pelo en esta zona y no en esta, no sé si esto es verdad o no. Y el tigre se va estilizando, como habíamos dicho. No lo puedo hacer rechoncho como el elefante, tengo que darle un poco de perfil. Pero bueno, estoy sobre la base de, de la pelota inicial. Y luego quiero dar esta forma de hombro que había dicho aquí, justo encima de la pata delantera. Del otra no porque está levantada. Después voy a hacer el, el hocico, que había dicho un hocico tipo gato, necesita Bueno, pues un hocico tipo gato. Esto lógicamente también sirve para hacer gatos. Y luego he anotado hacer unos colmillos. Pues un colmillo, otro colmillo... Y aquí también me gusta hacerle unos pelos a los animales. suelo hacer muy parecido a los animales que tienen hocico, los que no tienen hocico, los felinos, bueno. Y luego estos animales, no sé, lo hago con el lobo, con, con el león, con el oso, lo hago. Si veis en, en el libro sobre los osos canadienses que he dibujado, pues lo veréis. Y le suelo hacer así por los lados de la cabeza. Bueno, la verdad es que no sé dónde lo he observado Esto reconozco que no lo he observado en los tigres Simplemente lo suelo hacer Y después necesito hacer una oreja La o sea, puedo hacer tipo gato también Porque en el fondo es un gato Bueno, y ahora los ojos los puedo hacer así Pues tipo enfadados ¿no? En el vídeo de las caras veíamos cómo hacer ojos enfadados Simplemente las cejas hacia abajo Recordamos, los ojos... Hacia abajo salen enfadados. Y si se hacen hacia arriba salen tristes. Sencillo. Y nada, aquí en la cabeza pues se puede rematar también con un flequillo o yo simplemente lo voy a rematar así. Y como no, otra característica que me olvidé antes, las rayas, como no. Pues le voy haciendo unas rayas. No, no todas iguales para que quede un poco más realista Una raya larga, otra corta, una larga, otra corta, una larga, otra corta, por aquí también creo que tiene rayas. Esto no lo he comprobado, no sé. Pero bueno, queda bien. Y, y aquí esta zona, no sé, yo lo suelo hacer de otro color, en el tiro la voy a hacer blanca. Esta y la barriga. Y otra raya, otra raya, otra raya, otra raya... Y otra raya. Y otra raya. En la cabeza creo que también tiene rayas, pero bueno, no he dejado mucho sitio para hacerlas, así que no las voy a hacer. Una raya corta, una raya larga. Recordamos que siempre hacer dibujos lo más fácil posible. Bueno, he visto que me he quedado un poco pequeño de cabeza. Lo podría hacer más grande, pero bueno, tampoco tiene mucha importancia porque no queremos hacer una cosa realista. Bueno, o sí, pero no es el objeto de del ejemplo. Simplemente es como hacerlo fácil y luego ya lo podremos perfeccionar. Bueno, no sé, me da la impresión de que la punta de la cola debe ser negra y que luego seguramente tenga unas rayas. No sé. Bien, pues esto ya sería nuestro boceto. Voy a ejemplificar una vez más para que se vea un poco cómo podemos rematar el dibujo una vez acabado. Si lo hiciéramos en una pizarra, pues ya estaría. Ya tenemos un tigre para hacer cualquier ejemplo que queramos hacer con un tigre. Pero si lo quiero, por ejemplo, para no sé, para una actividad, para sobre todo para niños más pequeños, pues va a quedar mejor con un poco más rematadito y con color. Para, para ponerle tinta... Bueno, me encanta esto que compré el otro día. No sé cómo se llama en español. He oído al pincel pluma, pero no sé. Es como una pluma realmente. Tiene aquí un cartucho con tinta, pero luego la punta es, es un pincel. Suelo usar también este otro tipo de pluma, bueno, una pluma normal y corriente. Eh, o esta otra que se llama, bueno, tampoco es en español, Crow Quill, que se, hay que mojar en un tintero, pero hoy Voy a usar este otro tipo de pluma, no sé si se llama pluma en inglés, es eh, Brush Pen. Y simplemente voy a repasar las, las líneas que he hecho. Este pincel pluma permite llegar a un grosor bastante importante y también hacer líneas muy finas, como se puede ver. Como ya he hecho todas las líneas que va a tener, bueno, pues puedo ir con un poco de seguridad haciéndolo. Esto requiere práctica no os recomiendo empezar con el pincel pluma si nunca habéis usado ningún tipo de pluma, porque es un poco difícil de controlar el grosor. Pero una vez que lo controlas, pues puedes ir de muy fino a muy grueso, y la verdad es que es muy práctico, porque con una misma herramienta haces muchos efectos diferentes. Vamos a ver.